Actitud Líder 2. En la actitud solamente has de saber que tu energía tiene que estar inspirada hacia el crecimiento. Eso desde el punto de vista mental. Siempre pensando que quieres crecer, que estás creciendo, que estás aportando, que estás reciclando, que estás transformando la energía hacia el positivo. Desde el punto de vista corporal, siempre tener la cabeza y la espalda recta como si desde el centro del cerebro te tirara un hilo hacia el cosmos, hacia el universo. Recto, derecho erguido y sobre todo eh, mantén la musculación suave ligera suelta y aplícate un mantra que yo aprendí hace muchos años cuanto más nervioso más tranquilo dítelo a menudo cuanto más nervioso más tranquilo como un mantra a diario continuamente y verás cómo hay cambios físicos y mentales si me va vale más